Que Un hombre quiso fugarse a la Policía Nacional y luego de ser apresado se fugó, intentó ahí, vamos a ver. ¡Gancho! Oh. Hey, esto oh. <tose> <tose> <Va> <tose> esto ocurrió en la calle 30 eso es cerca del complejo deportivo de San Pedro Macorís. Increíble. la Sultana del Este. Y, pa y me parece que fue. En horario del toque de queda. Sí, se ve sí, que están recogiendo. Sí, porque eso era un. Era un. En De Y del de, de, de toque live. de queda. Increíble. ¿Pero y cómo ese señor? Debía ser por la de Neto. Neto <risa> lo Pero baja. Ahí se tiró. Que ah. Arriba de él. Arriba ¿no? de él. Así hubo uno aquí que. No, aquí <risa> se tiraron varios. <risa> en la castilla <risa> se tiró <risa> un viejito. <risa> que eh, no, Ve cómo iba durmiendo ese viejo. Y el, nadie le puso asunto y yo enfocándolo ahí. Y cuando el policía acostado, que frenó un chin la guagua, él tiró. Salida de Atenares, iban dos en una pastola. Entonces la policía lo frenó. Y el día tarde que se iba a desmontar eso, se sacó el pie y se mandó de uno de aquí. Y, y otro haitiano fue en Huiza, no. que está caminando. Ay, pero parecía ahí y miró. Por una finca no lo no, no, no agarró nadie brincando. En los reglas sí. hubo una, pero fue tan estúpida. Me vez de cogerse para los callejones, los edificios de Rosado cogió para el parque. Cogió para el parque. Allá. Esos callejones te los conocen bien. Claro, hija de familia. olvídate. <risa> Ay, ella se, se que... entraba por ahí y ellos no la encuentran por parte. Ella, ella lo tiene que conocer. Ella lo tiene que conocer, esos callejones, ¿Tú lo conoce. Yo okay, tengo toda mi vida viendo en los rieles. En los callejones. <risa> ya, ya, te escuchaste, amable. Conocen los dos los callejones. Los callejones de los rieles. Eh. Eso no es que dique. No, no, no, no es no, increíble, <risa> señores. No, ella se crió ahí. Ella se crió ahí en los, en los, en los callejones <risa> ahí de los rieles y vaina. Ella conoce sus callejones. No, no, pero hay personas que son como que la mente, como que el alcohol no deja que, que generen bien. <risa> ¿Eh? pues, ¿Cómo como usted se tira así que arriba esos lince? Eso sí que le metió una trompa, ¿tú viste cómo lo? Fuetazo. No, pero, y, esto es, y, esto es, y esto es para que, para que vean señores que hay que respetar a la autoridad y más en toque de queda, porque, o sea, explícame Yo esta, esta idea tan genial de este tiger, <risa> o sea, mira y, y, y suéltate mm. que, que, que le dio un trompón, que le dio un cocotazo, que le dio. Por la cámara le dio un trompón. <risa> Aquí vieron muchos tigres que, que se van por uno y no agradecen, ¿eh? No agradecen. Que no. ¿Tú, ¿Tú llegaste a bajar mucho de camión? Oh, no, yo no, a ellos se quillaba, yo no lo bajaba, ¿no? Porque ellos tienen que hacer su trabajo, entonces en el cuartel me, uno… ¿En el cuartel tú al Mira, me ese piden, muchacho mío. favor, si ellos lo quieren dar, que no es obligando a nadie. No obligado tú a hacer atrás la diligencia. No, si usted está en falta, se pide un por favor, <ríe> si se lo ceden, usted… <ríe> <risa> ¿Y qué, ¿Qué pasó? ¿eh? Está pues, malo Villalona. Me voy a matar. <risa> sí, hay que ponerle mi ponerle... Me voy a matar. ¡Wii! Me voy a matar. ¡Me voy a matar! No, ese está, ese está loco. ¿Cómo te estás tirando de un camión? Cambia de ese coquilla. Me <risa> <risa> no voy a matar. Este mi último. <risa> <risa> no la gente tiene que respetarse usted está detenido no, ya. Bueno, pero hasta el turno de juego señores ya que el toque de quedar a las 11 de la noche en la calle neciando buscando nada a las so la 1 de la mañana uh -huh, aquí eh. dominicana. neciando buscando nada buscando absolutamente nada a la después de las 1 de la mañana un domingo cuando el otro día hay que trabajar en los rieles, eso de una caminata a la Hacia tu ahora. Tú no sabes que por el lado de mi casa hay una discoteca. Ahora fue que yo descubrí que había una discoteca para allá. Y de noche... Ay. Una discoteca sí, que en una casa. Y estaba la perversa el otro día para allá. ¿Cómo? ¿Y por dónde? El día es que eso? vino la perversa, que usted estaba allá, ella ella, ella estaba allá a una esquina en mi casa, más para abajo. Pero que esté en una casa. Sí, en una habitación. El tipo es tan emprendedor. Que Pero una ¿qué habitación en una, es esa? En una habitación. Amor, y el otro día yo llegué, salí de madrugada, que estábamos en un pana y me quedé hablando, y tuve reguero de, de mujer y todo el mundo hasta pop, y van en la calle. Por la calle Miki. ¿Eh? Por la calle Miki. Ah, en la calle Miki. Mira, esos eso temas no lo hagan en público. Como, o sea, usted lo no, no estamos chismeando como que no estamos. No, no, que no están ahí. Vienen a hablar de la calle, de que esto, que es lo otro. No, no, no, mira, hay un teteo o sea, fuerte que de esa madrugada. Cosa que hace de que son vecinos y que son compañeros <risa> aquí, oye. <risa> bueno, está difícil, esto, ah, está güey. difícil. No, esos teteos, de madrugada a otra, otra vida. Porque mira, por esa calle donde yo vivo, tú no ves a nadie de día. Tiguerito y vaina, pero de noche ves tú un reguero de gente caminando y tú dices el diantre. No, no, esto hay que buscarle un bajadero, como dice. <risa> no, este todo, Esto casi está, se está acabando, ya la gente que se aguante. Señores, pueden difícil. seguirme, pueden ser. vamos a ver las redes, pueden seguirme arroba netoflow56, ese es el decente, el que usted puede subir lo que <risa> quiera y comentarse lo que usted quiera, papá tarima oficial, arroba papá tarima oficial, debe seguir en mi Instagram. Ya, activo las redes mías, señores de la familia musical, siempre estamos activos ahí en Saldo Sigan, hay un par de páginas también por ahí que están habilitadas para apoyar a la gente. Usted sabe que nosotros estamos en eso ¿eh? ¿Eh? <risa> en Instagram. Me pueden seguir como Merejo Sánchez caja y abajo. saludo al mío que me está esperando allá, ayer Jeremy. ¿Dónde es que tú eres? ¿Dónde es que tú eres? De los gruñones, de la gente de, mí, de nosotros los gruñones bien, también, que mi. están aquí. Y a la gente <risa> que recuerde seguir a Telenor Condeo en su Facebook, Twitter e Instagram. Por supuesto, si claro. suscribirse al canal de YouTube. Ahí estarán. Claro, Telenor, los telenor los Condeo.